Este, me voy a permitir eh, darle lectura a la semblanza del doctor Rafael Monroyo Ortiz. Él es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador tanto de toda la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad como de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es, este, tiene muchísimas publicaciones, eh, libros, capítulos de libros, artículos arbitrados, indexados y de divulgación. Este, tanto en revistas nacionales o, o, eh, y publicaciones nacionales e internacionales eh, participa en diversos miembros de comités tutoriales este, ha trabajado también eh, en algunas asociaciones académicas eh, como evaluador y él es eh, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de eh, CONACIR y también del sistema estatal de investigadores eh, he tenido un reconocimiento al mérito en, en investigación por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el 2000, 2015 pues eh, dado que no tenemos los tiempos muy ajustados, cedo la palabra al doctor este, Rafael Novel. Bueno, este, muchas gracias por abrir el espacio acá, siempre es muy interesante venir a charlar a, a otras canchas. ¿sí? Cuando viene uno a otros escenarios en donde pues, no hablamos el mismo idioma, estamos tratando de en realidad ponernos de acuerdo y eso es como un mecanismo de, de acercarnos. En última instancia la interdisciplina, un poco lo que trato de plantear acá, que ya vamos a ver, tiene que ver con cuánto, cuánto quiero caminar yo hacia la otra disciplina y cuánto la otra disciplina este, acepta el reto de acercarse a conversaciones con otras. ¿no? Entonces, bueno, un poco agradeciendo, además de agradecer que hayan abierto el espacio y este, que se puedan dar esta clase de conversaciones. Y yo quisiera contextualizar lo que voy a este, compartir acá. En primera instancia, eh, pues a mí me toca pararme acá y un poco explicar el asunto, pero pues, en realidad deberían estar aquí parados junto a mí este, todos aquellos que lo hicieron posible. ¿no? Entonces, no... Eh, por ahí leía ahora que se está dando la discusión de si el sistema desaparece o no, el sistema nacional de investigadores, y un poco que salen a, a la luz de que hubo muchos investigadores que abusaron del asunto yendo de vacaciones sin llevar trabajo, sin participar en ningún congreso, etcétera. Entonces esto está resquebrajando un poco la, este, la honorabilidad de los investigadores que ha sido puesta incluso en duda este, en, en, a nivel nacional. Entonces, un poco esto es porque no se puede hacer ciencia si no se hace en equipo y tampoco se puede hacer ciencia si no se hace interdisciplinariamente. Y entonces acá la muestra, es, acá son de un par de muestras, pero que tienen que ver precisamente con un trabajo que, que viene del, tanto del cuerpo académico como el colectivo de estudios urbanos ambientales de la Facultad de Arquitectura. Es decir, hay mucha gente atrás. ¿no? No, a mí me tocó pararme, entonces yo lo voy a explicar así. ¿no? A mí me tocó ahora este, poner, este, ponerme a los trancasos. ¿no? Entonces, en primera instancia, este, compartimos estrategias interdisciplinarias para el estudio de contingencias urbanas, hablo del caso de la huella de carbono y de fuentes urbanos, en ambos casos este, son aspectos que, que han sido vinculados eh, principalmente al urbano. Este, y el urbano, bueno, en última instancia, es una disciplina que tiene que hablar con otras disciplinas, que no le alcanza su bagaje un poco para explicar lo que está pasando en la realidad. ¿no? Entonces, eh, cuando yo digo contingencias, un poco quisiera empezar diciendo que estas pues, no necesariamente son contingencias, son algo que ha, ha venido generándose a través del tiempo, desde, la, desde el momento en que se hace la formación de la sociedad capitalista, pues empieza a haber una racionalidad que está transformando un poco la racionalidad y las condiciones del, del entorno, y esto pues indistintamente ha llevado a, a una serie de efectos, por lo tanto estos son derivados de un proceso, no son contingencias, no aparecieron de pronto, ¿no? Contingencia, yo voy caminando, de pronto me tropiezo y me caigo, eso no es... Eso es una contingencia, pero los accidentes, este, eventualmente, eh, no, no, ese, ese concepto no describe precisamente el que sea un resultado de algo. Entonces, empiezo por acá, porque entonces habría que plantear la perspectiva de este, quién es responsable de lo que estamos viviendo. Una, una primera línea que quiero tomar es esta. ¿no? Esto un poco explica, este, con estos... Este, un poco tipos, eh, como la actividad económica eh, prevaleciente en el hemisferio norte es una de las principales causas de la transformación del planeta en segunda instancia se puede hablar también un poco eh, con esta explicación cuál es la participación de Norteamérica y Europa en términos de la generación de distintos componentes en donde pues en varios de ellos prevalecen estos est est sectores del, del planeta ¿no? para diferentes componentes Europa prevaleciendo en, en la generación de contaminantes, y bueno, si ustedes toman solamente es, eh, cómo se está concentrando cierto tipo de aerosoles eh, en, a nivel hemisférico, también está en el norte. De forma que esto en realidad se trata de una responsabilidad diferenciada. Estamos ante no unas contingencias, sino una generación de impactos a través de un proceso, digamos, una dinámica social que está promovida predominantemente por el hemisferio norte y en donde la racionalidad que prevalece es economicista entonces, eh, sin embargo esto tiene una, una complejidad que es necesario atender entonces en primera instancia, esta es la clasificación de Naciones Unidas en términos de desarrollo todo lo que está en este color es considerado este, países en desarrollo y el resto está en, en la clasificación de países desarrollados como ya vimos antes, son precisamente quienes han este, impulsado digamos esta racionalidad que ya tiene en vilo al planeta entonces, nada más en términos de de estos indicadores que se utilizan en términos económicos del Producto Interno Bruto, este, pues los, los que están en un verde más oscuro, hablan de cómo ellos son predominantemente los que generan eh, mayor actividad económica y por lo tanto este, mayor este impacto en el planeta. Nuevamente, las principales exportaciones. ¿no? Del, del hemisferio norte, y nosotros somos los que estamos generando las condiciones para que esto funcione. Es decir, mientras ellos solo comercian con lo que nosotros damos, nosotros estamos sacando nuestros recursos para ponerlo en el mercado mundial, de forma que nosotros recibimos la huella de una razonabilidad que está planteada desde el hemisferio norte. Y bueno, acá nada más como un ejemplo, México que está eh, este, dentro de los países más importantes en términos de la recepción de inversión extranjera directa, que habla de cómo están interesados en venir a producir, este, a extraer minerales, este, bienes, este, materia prima, etc. Esto llevó indistintamente a una forma de espacialización, es decir, la actividad económica no, no está flotando en el ambiente, y eso es algo que hay que discutir este, con estas otras disciplinas. ¿no? ¿Cómo? Pues se da una espacialización en donde se da una altísima concentración de actividad económica, pero también de población, y entonces pasamos de tener una configuración territorial de ciudades, este, en, en, vean, eh, unos 5 millones, 10 millones más, todavía eran menores hasta el 95, y en el fondo esta composición es de asentamientos de pobreza, que se llama en el este, argot gringo Slum, pero en realidad son para nosotros asentamientos precarios, ciudades perdidas, este, colonias populares, etc. Entonces hay una altísima composición de, este, de ciudades, eh, miseria, digamos, en el hemisferio norte, ¿no? Y cuando lo vemos en 2015, dada esta racionalidad económica, pues obviamente se incrementaron las ciudades que tienen más de 10 millones, nosotros tenemos pues una región central que entra en esta racionalidad y por lo tanto aquí ya estamos diciendo que las ciudades están siendo un efecto de una racionalidad económica que está promovida desde un sector hemisférico del planeta. Y entonces, cuando ustedes revisan cómo se genera la concentración de partículas, pues pueden este, observar cómo, o, o pueden denotar cómo ya es una, una constante en el planeta esta emisión. ¿no? Ahora tuvimos este, incidencias gravísimas de partículas suspendidas, lo ¿no? cual afecta, incluso este, en México se suspendieron clases un par de días porque la cosa estaba grave, ¿no? la concentración era un nivel que estaba poniendo en riesgo la salud de la población, entonces... este en general, esto está en la estimación para 2016 de cuántas muertes estaban atribuidas precisamente a la contaminación atmosférica. Y estoy, y estoy diciendo que son problemas emergentes, pero estoy mezclando este, varias disciplinas. Y la economía, y cómo es que la salud se integra, y luego cómo es que este, el ambiente, etc. Entonces, este, demostrando un poco el asunto. Bueno, este, muertes atribuidas a, a la este, contaminación, ¿no?, Luego, eh, este, que es un indicador que habla de que cómo han sido afectadas la morbilidad y la mortalidad en función de la, de la contaminación del ambiente. No de atmosférica sino de agua, etc. ¿no? Entonces, este indicador se pues, ha incrementado particularmente en los países subdesarrollados, ¿no? y bueno, con una concentración. Bueno, un poco también es este, el uso de agua, que lo, lo puse acá, porque como voy a hablar de fluentes, necesito este, demostrar cómo es que se está dando... Este, la disposición de agua y cómo tenemos ya una condición de disponibilidad a nivel planetario, que bueno, en, en África, evidentemente, por sus circunstancias este, geográficas, pues tienen este, problemas de disponibilidad. Sin embargo, por ejemplo, México, que está clasificado en esto, es donde ya se habla de problemas de estrés cínico en algunos casos, las cuencas más importantes que están en la región central del país, ya demuestran este, indicadores graves para la disponibilidad de agua. Entonces, de pronto, Iztapalapa completo no tiene agua cuatro o cinco días y cuando abren la llave, el día que sí tienen es café, el agua, ¿no? O sea, ya hay problemas muy serios. Cuernavaca, ¿cuántas manifestaciones no hubo ese año tan solo en términos de la falta de disponibilidad de agua? Porque los colonos salían organizados a defender este, sus condiciones este, urbanas de, de disponibilidad de agua. Ya esto es nuestro. Esto no es no es una escala planetaria, esto es un problema nuestro, ¿no? Entonces, eh, cuando ustedes tienen todo este escenario, pues no, se, no, no hay otra que caminar hacia la otra disciplina. Y llevamos unos, unos buenos años este, con mi papá discutiendo que necesitamos tener puentes y que este, tiene que haber un, un discurso común. Y el, y el asunto del discurso común no es nada fácil. Entonces llego y me paro con los biólogos y yo les digo es que esto es una externalidad negativa y lo primero que me dicen es que es chingadera que es. ¿no? Entonces tiene que haber un discurso común pero no aceptan asumir la externalidad ni tampoco yo acepto que me digan que son este, disturbios ambientales son disturbios ambientales, pero ¿en dónde está la mitad? ¿no? entonces yo tengo que acercarme y decir, bueno, los disturbios ambientales que son en última instancia externalidades o las externalidades que significan impactos o disturbios este, tiene que ser una construcción que se va haciendo a partir de diferentes disciplinas ¿no? que me permiten a mí aproximarme a un problema que no tiene que ver con lo urbanos, sino tiene que ver en realidad con muchas condiciones y bueno Hablemos de la huella de carbono como el ejemplo este, más interesante. Parto de este asunto que es pues, el informe mundial de cuáles son las, los, digamos, las principales fuentes de emisión de contaminante. Voy a tomar este, si se fijan es bueno, generación de residuos, este, energía, transporte, este, eh, circunstancias domésticas, industria, agricultura y bueno, por este lado. Pero acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vemos en una circunstancia local? Entonces dijimos, bueno, Cuernavaca que, que se expandió este, en términos de área de este 400% en 40 años, que estaba en una condición, nacía en 1940 y que en el 2010 vean la expansión que acabó con área agrícola de este lado, área agrícola acá y con una parte de bosque. Dijimos, tomemos una unidad, entonces a partir de esa unidad, que esta es la universidad, un poco porque nos, me permiten controlar, no en otras circunstancias no podía meterme a las casas etcétera. Y acá nos metimos a todos los edificios, medimos, medimos todo. Entonces acá, pues esta es la universidad este, que tuvo una expansión este, importante. Entonces cada componente, que ya habíamos dicho acá, eh, ¿qué podíamos medir de la universidad? Pues un poco cuánto se provee de energía, cuánto se genera de residuos, cuánto de transporte. Eh, eh, esto no, porque aquí no hay esa actividad. Y un poco agricultura en términos de la sustitución de uso del suelo. Y entonces lo revisamos. Todo esto en diferentes periodos tiene su, su, este, su metodología, es decir, no, no, este, aquí yo ya estoy transitando hacia otras disciplinas. Entonces, lo urbano me hubiera dicho solamente dibuja el plano y a partir de ahí determina si hay un área ocupada o no. Pero acá pues, tuvimos que hacer una estimación de cómo se estaba dando, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero a partir de los vehículos. Entonces... Eh, tiene su lógica cuánto emite la, de contaminante el, el vehículo de acuerdo a la generación del combustible que se utiliza en esta zona todo esto tiene este, digamos una explicación la, la emisión eh, por vehículo y el volumen contaminante para ello pues nos pusimos a contar todos los coches no había de otro entonces salimos y contamos cuántos entraban por abajo, cuántos por arriba, y a partir de ahí este, dijimos cuántos, ahora inferir cuántos llegan a, a qué tipo de unidad, y entonces revisamos los estacionamientos, contamos todos los vehículos, hicimos una estimación de cuánto es el traslado, por lo menos, de la entrada de la, de la universidad hacia su unidad, en la entrada, hora de entrada, en la salida, para a partir de ahí hacer las estimaciones de cuál es la emisión contaminante a partir de los vehículos. La segunda fue la generación de electricidad. Acá, de pronto, nos hicimos, echamos una revisión de todos los edificios. Eh, bien interesante que llegamos a obras y, hoy necesito los planos de la universidad porque estoy haciendo el estudio y, y así como si fuera este, ¿no? este, secreto nacional. O sea, seguridad nacional. Ni no puedes ver esos planos. ¿no? Siendo arquitectos, ¿no? Ni siquiera así. Entonces, lo que hicimos fue, este, evidentemente, buscar a alguien de adentro para que nos lo prestara y entonces nos lo robamos. ¿no? Entonces, este, pero un poco a partir de esto que hicimos, revisamos todos los edificios en función de cuántas este, luminarias existen, cuántas conexiones, cuántos equipos tienen, cuántas cuántas horas están prendidos al año, etcétera Para a partir de ahí inferir cuál es el consumo de combustible y cuál es la emisión de gases de efecto invernadero a partir de eso. Entonces este, revisamos. Posteriormente vimos la parte de cambio de uso del suelo, que es una tasa media de crecimiento, particularmente diciendo cuánto se expandió de superficie construida y qué sustituyó en términos de uso del suelo. Entonces, un poco, acá hay dos condiciones, la del 2004, este, tenemos una 90, 90 y tantos que obviamente hay menos edificios, y aquí un poco subrayado en un color diferente los edificios nuevos hasta 2014, lo que significa pues, que hemos sustituido este sustituir importado. Tuvimos que tomar una autofoto digital, hacer fotointerpretación, estimar las áreas, entonces aquí fotointerpretar significa que lo pongo en argis y empiezo a dibujar esto hasta que estimo el área. ¿No? Es, esta parte es una técnica que se utiliza en, la, en, en urbano, pero también en geografía etcétera, que me permite identificar qué área tiene qué luego las especies abundancias, y esto yo pongo un ejemplo, estos son todos los árboles yo no sé qué pasa con los árboles que eso es un tema que, que vamos a resolver ya este, eh, eh, con el laboratorio de ecología ¿no? pero tenemos contados todos los árboles de la universidad, entonces ¿cómo los contamos? Se fue, un, nuestros, este, yo decía, nuestro equipo se fue y dibujó árbol por árbol, caminando el la sale Y ya que dibujamos todos los árboles, primero los fotointerpretamos y luego los validamos en campo. De forma que en donde decíamos que había uno era porque ahí ya lo habíamos validado con georreferencia y todo el rollo. Entonces, yo sé cuántos árboles hay, pero no sé qué tipo de especies hay. Entonces, alguna vez nos tocó hacer una manifestación de impacto para este biotecnología de la UNAM? Y entonces esto es un ejemplo de lo que tendríamos que hacer en la universidad. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero eh, acá un poco clasificar. La parte de verde oscuro son nativas, la parte de verde claro son este, introducidas, y entonces, o exóticas. Y entonces resulta que eh, acá pues es muy fácil encontrar la relación de que el arquitecto dijo ¡Ay, pues ficus! Al lado de mi árbol, ¿no? Y entonces pongo edificio, pongo ficus, pongo edificio, pongo ficus, pongo edificio, pongo ficus. ¡Ja, ¿no? demostrando un poco la ignorancia, la interdisciplina y el poder, la sensibilidad de tener que trabajar con otras disciplinas, pues lo más, lo más sencillo era quitar el, el pino y entonces y poner un ficus. ¿no? Y entonces toda esta zona, la pueden ver, llena de, de ficus. Acá es biotecnología, CRIM este, y genómicas. ¿no? Entonces acá encontramos solamente en 10 hectáreas esta lista. Nos ayudaron aquí... Este, del, del laboratorio de ecología, ¿no? identificaron todo y generaron una estrategia para analizar en qué condiciones se encontraba el disturbio, no, de la diversidad. Y a mí me parece que deberíamos, este, ahora por ejemplo construyeron el, este, el, de psicología ¿no? este, ¿Qué está en la entrada? ¿La sí, el Sipsi sí, y pusieron palmeras en el entrada. Neta, o sea, aquí hay un montón de biólogos, no, yo ya hubiera ido, no sé, ¿no? o sea. Pusieron, sí, claro, no preguntaron, pero entonces hay que ir a decir, oiga, mi cabrón, esto, esto, no pongan palmeras, ¿no? Palmeras, ¿no? ¿Estamos en qué? ¿1800, 1900 metros sobre el nivel del mar? Más o menos. Y entonces pusieron, ¿no? y entonces, no, y otra cosa, este, ponen las lámparas, es el único estacionamiento en donde, eh, por lo menos si te roban, te ven, ¿quién, quién te robó, no? Porque se está iluminado bien padre, ¿no? Cuando sale uno a ver del SIVA acá, sales así. ¿O no? Y sale uno de, del gimnasio auditorio, perdón, enfrente del 19 y sales así diciendo. A ver de dónde, ¿no? Sí, sí. De, de todos los pinches edificios uno no puede salir, este, tienes que tener ojos en la nuca, ¿no? Entonces, eh, y allá es el único lugar en donde no hay actividad, hay palmeras y, y este. Y también padre, ¿no? Yo quiero ir a la estacionar el coche ahí, pero no me han dado chance, ¿no? ¿No? Para que cuando salga, pues voy para allá, y sin broncas, llevo mi coche y me acuerdo. Ahí me va a saltar. o me va a saltar pero voy a ver quién fue entonces este, también le dimos el asunto de los residuos, también obvio este, esto es para agua, vimos los residuos este, de todos los edificios entonces estoy diciendo que tenemos las tripas agarradas de toda la universidad para poder hacer un programa en realidad de manejo del, del territorio y esto tuvo que ser interdisciplinario no, no, no, por lo menos desde el urbano o de lo urbano arquitectónico no hubiéramos podido hacer ¿no? bueno el segundo, sobre fluentes urbanos, eh, yo aquí a lo mejor empezaría por esto, un poco estas son la, en la cantidad de muertes este, vinculadas a diarrea ¿no? en cierto sector de la población, pero que tienen que ver precisamente con la contaminación del agua. Y entonces, este, nada más pueden subrayar Latinoamérica y Asia. Y esto, que acá yo solamente quiero poner el punto sobre el dengue, porque ahorita lo vamos a ver, y sobre este gastrointestinales principalmente. ¿no? Entonces, ¿en dónde se desarrollan más? Pues en Latinoamérica y en Asia. Nosotros somos uno de los países que, que tenemos broncas con esas enfermedades desde hace mucho tiempo y se proyecta, se mantendrá en el tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Acá le pedimos prestar a, a este, el objeto de estudio a, a Cuernavaca y entonces a partir de ahí este, dijimos, pues ¿cómo está la dificultad? Esta es la red de drenaje. En blanco es la parte de la ciudad que tiene drenaje, en gris la parte de la ciudad que no lo tiene. ¿Sale? Entonces en realidad hay muchas en donde aquí están dirigiendo al subsuelo. Esto equivale más o menos 70% de la población, de forma que este, el estudio se aproxima, está muy, está muy cercano a la realidad. ¿no? Y Entonces primero localizamos los puntos de descarga, estos tienen diferentes colores porque tiene una... Este, relación con los usos del suelo, es decir, hay lugares en donde hay alta densidad de población, donde hay baja densidad de población, y entonces eh, cada uno de ellos tiene una clasificación, pero todos son puntos de descarga, así se aprecian las barrancas, ¿no? sí. ya se localizaron, y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo visitamos los puntos de descarga para hacer una, este, un análisis del asunto? Pues se tiene una, una forma de la muestra con su desviación y con su nivel de error, y entonces dijimos, vamos a calcular cuánto emite de Cuernavaca en términos de contaminación. Y entonces, esta fue la muestra estadística, ¿no? Que este, el maestro Giovanni, que está allá en la esquina, es el que se encargó de hacerla con su papá. ¿no? Entonces a él es al que hay que agradecerle esta chamba, porque fue una, este, una partida de la, no Entonces, así, había que localizar en dónde estaba el tren, calcular el caudal con una... una circunstancia que Lita nos ayudó y bueno, hay tal y tal metodología nos proponían un chip, que, que pones tu chip así desde 40 metros o desde un dron y ajá, pero el pinche chip era, costaba 15, 25 mil pesos y solamente tomas una, dos, tres, cuatro muestras y te tienes que comparar otra entonces, como soy excelente y, y este, ya no soy pobre dije, no, mejor lo hacemos así porque este, este, no quiero gastar tanto dinero no, no tuvimos dinero para eso es obvio, ¿no? entonces, nos fuimos a hacer esto y está acá así, método volumétrico y esta es una de tantas fotos cada punto está fotografiado referenciado y con este video de lo que ya compartiremos por ahí este material ¿no? y entonces bueno, eh, lo del caudal y dijimos, ¿eso qué genera? porque ya dijimos que hay una, una correlación entre las enfermedades y la emisión de contaminantes y entonces, eh, en círculos es el nivel de incidencia estimado para enfermedades gastrointestinales de vectores particularmente generados por la contaminación de agua. Y entonces, son centros de salud de la ciudad, descargas, y a partir de ahí vimos qué, qué tipo de enfermedades prevalecían. Entonces, la discusión se da sobre dengue, que ya mencioné, y la discusión se da sobre gastrointestinales. ¿no? Y entonces, un poco estas eran las imágenes que nos encontramos. Aedes, ¿no? Y ascaris. Sería padre que vieran el video de, de una o de otra aquí como se están moviendo. Pero es una cosa interesante. ¿No? Y acá, esto, esto cuando lo sacó yo estaba hirviendo. Hirviendo. Así. Nosotros a partir de ahí este, encontramos que este es eh, la hipótesis principal que tuvimos que ir con el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿no? entonces no, tampoco eso nos alcanzaba para hacerlo. Y entonces eh, se estima que en la época de lluvias debe tener cuidado en el asunto de la reproducción del, del mosco, ¿no? pero resulta que cuando están en secas se mantienen latentes y si hay agua contaminada se decía que no permitía que se mantuviera, pues ahora nosotros estamos encontrando que lo que sucedió fue que eso los mantuvo latentes. Estamos un poco golpeando la, la hipótesis de que solamente se da en este momento y entonces es importante atender el asunto no solamente por la contaminación sino por esta eh, multiplicación de problemas que se están generando y entonces bueno hicimos una correlación con, con el asunto de las enfermedades y yo quisiera un poco cerrar estos dos ejemplos en términos de discusión uno eh, cualquier trabajo que se precie de, de tener la seriedad de atención a problemas tan graves globales como aquí quedaron expuestos, debe hacerse con otras disciplinas. Por supuesto con la gente. Si no es así, la interdisciplina no opera. La interdisciplina no tiene que ver con que este, yo admito que un geógrafo venga a mi equipo. Tiene que ser la humildad de aceptar que yo no sé lo que el geógrafo sabe y a partir de ahí plantear cosas que vayan paralelas, conjuntas, empujando una, una idea. De otra forma, de otra forma no. Segundo, a mí me parece que esto es una construcción epistemológica del sur. ¿Qué es lo que nos dice el hemisferio norte? Pues estudien el Aedes ¿sí? y vemos cómo se reproduce, y vemos que es este vector para algunas enfermedades y ya. Pero cuando lo pones en términos hemisféricos, o revisamos cómo se correlaciona con la salud de nuestra población, o estudiar al Mosco por sí solo, no tiene sentido. Es una epistemología del sur. Es decir, estudiarlo para resolver algo que nos está afectando y que además se proyecta a nos afectará en el mediano plazo. Esto incluso se discute ya, este, eh, muchos de nuestros maestros, muchos, muchos, muchos, están hablando de la descolonización. ¿No? Enrique Duce. ¿no? Entonces, hay que ponernos ahí, sumarnos a esa discusión. El segundo pues, tiene que ver con un acompañamiento. Muchos de los puntos donde hay descargas, muchos de los sitios donde se encuentran efectos, por ejemplo, de la parte de agua pues tiene que ver con gente que está viviendo ahí al lado, los niños están jugando en el agua. Entonces tiene uno que estar con esa gente, o, o de otra forma, pues ¿qué, qué es lo que pasa? ¿no? Y bueno, y la última, son problemas comunes para el hemisferio sur, estas este, crisis que ya dije al principio, no son generadas necesariamente por nuestra forma de desarrollo, sino por una forma de desarrollo que se nos impuso. Entonces nosotros deberíamos criticar esas circunstancias. ¿Asumimos eso que ya tiene como ejemplo en 300 años la extinción de especies, desplazamiento de especies, de las condiciones del cambio climático, etcétera? ¿O nos sentamos a ver cómo debiera ser nuestro desarrollo? A mí me parece que debiera ser esta última. Nosotros discutir aquí qué queremos de desarrollo. Porque esto de que ah, todos capitalistas y vivimos en capitalismo y hay que ser capitalistas, pues sí, con ese escenario de mediano plazo en donde hay cada vez más crisis en términos de salud más crisis en términos de falta de educación, más crisis en términos de recursos, más excelencia, digo, menos dinero para la investigación, ¿no? Entonces, esto debería ser, digamos, este, el centro o el eje de la discusión aquí o nos vamos a, a quedar solamente viendo desde la, desde la ventana. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Monroy por esta presentación muy interesante y pues bueno, vaya a dar paso a las preguntas, comentarios que tenga por parte de usted ¿Alguien? ¿Así? ¿Así? Sí, Ahí. Eh, Hola, eh, súper pues, interesante, la verdad a mí me sorprendió muchísimo ver esa coincidencia y me encanta que nos muestren en mapas, además, todo, todas las problemáticas que se pueden dar desde el nivel mundial hasta lo local, ¿no? Se me hace algo que también creo que es importante retomar en los estudios porque pues es algo que creo que también es fácil de leer para todos, ¿no? En realidad, eh, sin ser un especialista y demás. Mm. Me sorprendió muchísimo ver este mapa, que siempre tuve la curiosidad de a dónde se descargan todas las aguas residuales en Cuernavaca. Y ver justo esa coincidencia que existe con las barrancas, me parece algo súper impactante, ¿no? Y pues me gustaría saber qué medidas, porque uno escucha de pronto que las limpiezas de las barrancas, que convocatoria para esto, para hacer limpias, pero ¿dónde está la acción...? esencial de la problemática que existe en las barrancas ¿no? entonces a mí me gustaría saber a qué nivel se tiene esa conciencia de la toma de acción para el, el porque también he escuchado muchos estudios por ejemplo acá en el IBT que están buscando la forma de pues con bacterias de, de pues quitar toda esa o transformar todos esos residuos contaminantes que están en las aguas de las barrancas pero sí me gustaría saber cómo a qué nivel estamos aquí actualmente en Cuernavaca viendo algo así, ¿no? De esa magnitud, viendo hacia dónde se siguen yendo todas nuestras aguas residuales, ¿no? Desde bueno, este, aquí hay una parte importante. Este, en el Juzgado Federal Cuarto, este, hay interpuesta una denuncia contra, este, la ciudad por no eh, este, canalizar el agua residual entonces mandó el juez a clausurar las descargas y entonces están involucrados 11 municipios particularmente La Padra, que es uno de los más contaminados usted lo sabe, y entonces hay 11 municipios involucrados en, en tal este, eh, castillo y entonces se juntaron, nos llamaron no sabemos todavía cómo encontraron este, este estudio, etc. y entonces, eh, de hecho el jueves vamos a ir a platicarle qué es lo que se debe hacer, pero qué es lo que están haciendo los municipios, nada ¿sale? Entonces, llegó primero y están pidiendo 4 mil millones para resolver, cuando nosotros lo resolveríamos con 200, toda la cuenca. ¿no? Pero porque sabemos que tendríamos que hacer es que, medidas puntuales de atención. Entonces, ¿qué quieren hacer? Entonces, viene la salida, le ponen un tubo y lo conectan a otra salida, y a otra salida, y a otra salida, a otra salida. nada más que en Cuernavaca, como está así. A ver, conéctame algo que sea coherente en términos de, una, de un desnivel. No se puede. Entonces, tiene que tener medidas puntuales, particularizar las respuestas entonces eh, dijeron, vamos a poner un colector y eso cuesta tantos millones, ni siquiera tienen la idea de cuánto cuesta, solamente dicen, necesitamos cuatro mil millones. Y entonces cuando empezamos a discutirlo, este, que así todos se quedaron asombrados de que sí podíamos saber este, con una precisión cuánto se emite, 15, 15 millones de, de metros cúbicos, no, Cuernavaca nada más. Sabemos muy bien entonces esto cómo impacta, porque toda la parte urbana va poniendo su, su fragmento, ¿no? Y esto ya lo estamos encontrando con relaciones no solo con la salud, sino con la alimentación en el sur, ¿no? Utilizado para este, regar este cultivos, la alimentación. Estamos encontrando una, una cantidad de líneas importantes. Pero ahí, entonces, eh, no existe eh, claridad de qué se tiene que hacer y lo quieren resolver con mucho dinero, como si eso fuera este, simplemente poner un tubo, ¿no? Entonces no es eso, es revisar caso, caso por caso, identificarlos, dónde está qué, hacer el análisis territorial que aquí mostramos y a partir de ahí decidir. Y entonces, pues en teoría él va caminando a que pudiéramos hacer el estudio de 11 municipios con esta misma metodología para poder generar una estrategia de cuenca, de su cuenca. ¿no? Lo cual ya, ya nos dio a nosotros chance de pasar de, de lo científico en estas discusiones a, a la gestión. Entonces, a ver cómo nos va con el juez, pero un poco, este, si me dices, la misma gente, en términos ya lo local, empezó a hacer sus propias plantas de tratamiento. Ellas solas. Y entonces eso es una acción local que hay que empujar. Hay que ir con ellos y decirles, este, vamos a construir plantas. O de otra forma, esto no va a funcionar. Y plantas que solamente corresponden a su este, emisión contaminante, no a lo de toda la ciudad. Y eso es menos costoso que ponerle ahí 44 mil millones enterrados que no van a servir porque no va a funcionar en términos de la geografía. ¿no? Entonces, más o menos escenario. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Uh -huh. sí, gracias. Hola. Eh, a mí me tocó la experiencia de que viniera un arquitecto y me dijera quiero un árbol que crista rápido, que nunca tire las hojas. Una, un montón de cosas me dijo y dije, no, eso no existe Chica. Es de, de plástico, a lo mejor pero a lo mejor eso es lo que hace la palma a lo mejor al final se dieron cuenta que, que la palma crece rápido, no tira la sombra. no sé, todo lo que me dijo esta persona entonces, eh, me parece muy interesante que tu plástico y todo lo que has dicho y, y esta necesidad que tenemos de hablar unos con otros pero también de que, de que se sepa que, que las plantas de plástico, aunque se vean bonitas, y las palmas, aunque a lo mejor cumplan con un montón de características que necesita un arquitecto, eh, no son las ideas, de haber otras. Una, una cosa que me llamó mucho la atención de lo que me dijo este arquitecto es que no quería que tiraran las hojas. Porque por, le dicen basura, porque hacen basura. basura. Pero no es basura, ¿no? O sea, sí. ahí va otro problema, que las hojas secas no son basura. Entonces, bueno, empezando por ese... Esos conceptos que bien tú dices, ¿no? necesitamos esos diferentes lenguajes y, y bueno, también hacia la diversidad, ¿no? Todo esto hacia la diversidad. Sí, Entonces, si, es, si, digamos, digamos que allá abajo no hay una área en donde tengamos, por ejemplo, ecología o interdisciplina o no, estamos más bien entendiendo a, a este, eh, pequeños empresarios, este, ¿no? Entonces, eso significa que mientras me resulte menos costoso, etc., este, es más viable para mi proyecto. Pero resulta que no es su proyecto y no es su perspectiva, es nuestro planeta, ¿no? Entonces, no es un problema de él el que no tiene residuos, sino es un problema que ya vimos hemisférico y, y tiene que darse, digamos, esta aproximación. Obviamente, allá pues, estoy diciendo que hay, hay que hacer un trabajo de incorporación de asignaturas en donde nos pueda dar clase este, algún especialista que nos pues, diga cómo debemos eh, tener criterios no tenemos que ser especialistas, tenemos que tener criterios ¿no? porque es prácticamente la, la lógica del arquitecto llega y aquí yo necesito expandir el edificio para allá y lo primero que hacen es tirar ese árbol y por qué no, y por qué no hago que el diseño pase en medio de los árboles o a ver que encaramos algo que no lo tiro ¿no? entonces la lógica es tirar el árbol pero porque esa es la forma de educación ahora ¿no? entonces sí tiene que haber ahí un trabajo que ya es un poco nuestro frente de batalla meter materias, lograr asignaturas, no para poder tener en cuenta que hay criterios generales que tenemos que seguir integrando. Pero sí, así funcionan los arquitectos, ¿eh? así funcionan, todos, todos, todos. Y tú preguntas, y no no rápidos y residuos, etc. Gracias. Con una ignorancia, pero absoluta. ¿sí? Eh, en lo inmediato, ¿qué podríamos hacer si estamos interesados por un lado? Por otro lado, ¿en dónde más se han dividido estos resultados? Bueno, este, eh, como nosotros somos no <risa> <risa> y estamos entre, entre puntitis, puntitis y paperistas pues sí. tenemos que meterle a, a las publicaciones Entonces están dos, una en Springer y una en la OPS, ¿no? la Organización Panamericana de Salud, de esto. Lo cual nos sea, abrió un poco la puerta con el sitio porque ya no nos ven nos ven así como. ¿Cómo nos dicen? El proyecto lo podemos hacer. ¿no? Llegas con los técnicos allá y es que eso es lo de menos, el proyecto lo podemos hacer. ¿no? Pero cuando ya tiene eso eso de respaldo, nos ayudó un poco a que creyera. Entonces, este, ya está publicado. Las dos, ¿no? los dos elementos, ya están publicados. Incluso vamos a llevarlos ahora este, a la Convención Mundial de Medio Ambiente con Celia, que fue la que hizo la parte de. De cambio Climático de la Universidad, que no me hace caso no en esta cuestión celular, pero este eh, eh, ya, ya tiene, digamos, divulgación ¿no? Y ahora, ¿qué hacer? Pues indistintamente, a mí me parece que desde la parte de los edificios, apagar la luz este, ni de ese tipo, más incorporar el discurso al discurso la sensibilidad hacia el otro. ¿no? Es muy difícil todavía, acá yo me topo cuando vengo a, a estos escenarios en donde este, no se acepta ¿no? no se acepta, no se acepta que, que es una posición hemisférica, que es del hemisferio sur que tenemos que estar considerando nuestra epistemología no se acepta, no se acepta hay un choque, entonces eso trabajar aquí en, en la formación de estudiantes empezar proyectos, hacer cosas centrales como estas que vivimos ¿no? Pero, eh, es lo que podemos hacer, por supuesto si tendiéramos puentes y bajáramos con la sociedad sería mucho mejor sería, eso sería obvio pues ahí a lo mejor ¿Hay que ir a Radio Guaén? ¿Hay que escribir en, ¿no? en español cosas bonitas para...? Sí, digamos que eh, nosotros... Este, ¿Tenemos eh, Sí, ten tenemos seminarios y somos eh, metemos al asunto de divulgación porque... Eh, solo porque estamos en el juego nos volvemos peperistas, pero no significa que no veamos esa otra parte, ¿no? Entonces sí, y bueno, lo de la radio como como este, es excelente, pues entonces no, no, no dejan entrar estas posiciones críticas, ¿no? está muy pero muy difícil por no eso pero entonces o sea, ¿no nos con o sea hay que explicarles eh, que no sí y digamos que un poco el beneficio acá fue que ya estamos en, en ya estamos en el punto con los 11 municipios allá no me acuerdo quiénes eran este Xochitepec, Xiutepec, eh, Xiutepec, eh, Xochitepec, Temisco, Mazatepec, es, eh, Zacatepec, sí. que está incorporando Ocupla, entonces es toda la subcuenca ahorita del río Patlaco, principalmente. Entonces, eh, todos tienen el representante de aguas potables del municipio, entonces eso ya por lo menos nos permitió acercarnos a donde está el problema y donde se puede hacer la gestión. Y sí, pues acá hay que ir a poner pues una. Pues este es es una pena, ¿no? Que estamos en... Y no estamos haciendo... sí. bueno, eh, pues un poco con lo que comenta la compañera me parece que sí, efectivamente es una pena, pero también Rafa lo mencionó en varias ocasiones durante su charla no sabemos trabajar en equipo con diferentes disciplinas y eso nos hace muy vulnerables ¿no? y nos hace... Justamente vernos tan fragmentados que en cuestiones aquí eh, con la universidad, estos temas se han tratado de abordar desde hace tiempo, pero somos eh, además como también como, como, como de tribus, no, no solamente de disciplinas, sino de tribus. Y si eres de una tribu que no cae bien a otras tribus, entonces ya no te apoyan. ¿no? Ese es nuestro principal punto débil en nuestra universidad. Y creo que lo que hace falta es eso, ponernos de acuerdo en estos temas que son cruciales y que además estamos viendo las consecuencias ya de, de, de no trabajar juntos, que se hace urgente quizás no, en los, en los, eh, no usar los instrumentos oficiales, pero yo creo que sí se vería muy bien hacer un documento juntos, ¿no? hacer un documento juntos con propuestas muy concretas, manifestando nuestra opinión bien argumentada técnicamente y exponerla, ¿no? Y entonces, ahora sí, quizás eso sea como sentar las bases para poder trabajar eh, eh, de otra forma diferente, ¿no? Sí, yo yo a lo mejor agrego que, los, eh, con todo respeto para mí, el gremio, los investigadores, no tenemos conciencia de clase, ¿no? entonces eh, vemos con mucha distancia los problemas solo nos interesa el paper y los puntos entonces obviamente nos metíamos esa lógica pero eh, qué nos hicieron ahora en el Ripa y eso lo dejo un poco para pues, sacudir la vista nos dijeron este si hay dinero les pagamos eh, les, nos pusieron una, una fórmula que lo que hace es en función del dinero que existe nos pagan y si no nos pagan no hay no hay obrero en el planeta nosotros somos obreros señor no hay obrero en el planeta que no se hubiera manifestado en contra de que me dicen pues si tengo te pago, si no, no te pago. Y el trabajo que yo ya presenté, porque aquí todos, todos están en chinga llenando este formatito, sí, que el PRODEP y, y que el SNI y que estímulos al desempeño y que, y que tienes que tener cuatro y si no, este cuatro punto uno no sirve y, y no, no, ya no alcanzaste la gestión interna. Güey. Oye, pero soy evaluador sí Sí, güey, pero tú no hiciste gestión interna, entonces ya no, otro punto menos. No, entonces nos están nos tienen maniatados, ¿no? Y nadie de nosotros tuvo la gentileza, no, la conciencia que de hace, de ponernos de acuerdo para decir, a ver, ¿por qué me vas a reducir el sueldo? En, en términos teóricos, desde la economía, yo no tengo otra cosa que ofrecer mi mano de obra, voy a bajar toda la teoría económica, mi mano de obra en el mercado para que a partir de esa se me pague algo por lo que yo. Entonces yo estoy intercambiando fuerza por dinero. Así funciona. Y entonces yo ya devengué... Una, un equipo, unos tenis, una computadora etcétera y me pagan por eso sé que están extrayendo una parte para capitalizar pero en nuestro caso nos están diciendo a pesar de que hayas hecho tu trabajo no te voy a pagar ¿y eso qué significa? que en última instancia nos están reduciendo nuestro ingreso a pesar de que hayamos hecho el trabajo previamente eso nadie, nadie está diciendo nada nos, deja, nos dejamos que nos hicieran eso porque no tenemos conciencia de clase. Perdón, que así funciona. No, no estamos viendo que somos obreros. No, yo soy de otra clase. Ni madre somos obreros. O qué? acá investigadores, ¿cuánto tiempo no se pasan en chinga? Y ahorita se van a salir a las 12 de la noche porque tienen que mandar el artículo y preparar la clase y calificar. Y ahorita que están en evaluaciones. O sea, todo el mundo se está volviendo loco con eso. Entonces ahí a mí me parece que debemos tener, generar una circunstancia de acercamiento para poder discutirlo en términos conjuntos ¿sí? Eh, sin embargo, yo... La última la última, la última y estamos, nos vamos. Sí, sí. Bueno, pague. Vamos. Eh, siempre he planteado la necesidad de ser optimistas. Eh, se abren posibilidades y no es que... Eh, al interior se cierran con la política del rector Urquiza. No ha leído la transformación del país... Él sigue hablando de excelencia cuando se le dice a nivel nacional primero los pobres y el señor dice primero los industriales. Hacia el interior no tenemos la capacidad de eh, por lo menos decirle señor rector lea el periódico. ¿no? Vea la mañanera. Entérese. Y entonces eso nos afecta. Tanto que a partir de dos meses dijo algo que ya nos habían dicho hace un año que no nos van a pagar. Pero cuando reunimos datos para este tipo de trabajos con problemas concretos, sí hay rutas, sí hay rutas. Y ahora hay una ruta, justo ahorita están discutiendo esa ruta eh, en, eh, en Los Pinos con Toledo. ¿Quién no conoce a Toledo como un belicoso revolucionario y claridoso, como le decimos a sus amigos? Este, no va a poder encontrar esa ruta. Ahí está. Pero también la coordinadora de Conasip sabe para dónde ir. Y cuando pone las rutas, aquí siguen empeñados directores, funcionarios en ir a la excelencia. Sin salario, sin salones. ¿No? Y vamos a la excelencia. Entonces, si no hacemos conciencia eh, ya no quiero de clase porque si no la hemos hecho en los últimos 400 años, menos ahorita. Digo, pues yo tengo 400, ustedes son mucho más jóvenes. Entonces, si sí hay rutas que se pueden amarrar a través de, queramos o no, del nuevo proyecto de nación. Está muy clara la participación de los científicos ahí. Y justo ahora esto encaja perfectamente. Afortunadamente, eh, solo les pongo un ejemplo de la coincidencia. Sembrando Vida. Un proyecto nacional que está dando 80.000 mil empleos y va a plantar eh, no sé cuántos miles de árboles. Podemos estar de acuerdo o no en las especies, pero están bien planeados. ¿Cómo se generó ese proyecto? A través de los agroecólogos. Los que hemos estado jodiendo toda la vida con el respeto a la diversidad el biocultural. Entonces, sí hay rutas. Y estos trabajos, estos intentos de la inter y de la transdisciplina, habría que ponderarlos, habría que eh, este, pues reproducirlos en la medida en que podamos. Pero sí hay posibilidades. Si ahorita no aprovechamos esta oportunidad, cuando regrese el PRI o el PAN, nos van a tener peor de como nos tienen la vida. El no pago es el resultado de lo que dejaron los panistas y los perredistas ¿no? en el último periodo aquí. Eso es una realidad. Los dejaron hundidos. Y lo peor es que no hay una respuesta, como dice Rafael, no hay una respuesta de los académicos. ¿Cómo pedimos que los alumnos respondan si no les ponemos la muestra? ¿No? Cómo queremos que los papás de los alumnos respondan de 42. ¿Cuántos alumnos somos? 43 mil. Imagínense 43 mil padres marchando en defensa de la educación de sus hijos. Por supuesto acompañados de los hijos que se salgan de la botanera para que vayan a la marcha, ¿no? Entonces que dejen el celular para que vayan a la marcha, que dejen los procesos de idiotización para ir a la marcha. si sí se puede. Y para eso son esos foros. Eh, yo, cuando veía que eh, se planteaba y como que se llegaba a un embudo, dije: No, no pensaba hablar, pero creo sí hay que animar, sí se puede. Tenemos un proyecto de país, tenemos, tenemos que hacer un proyecto de universidad que encaje en el proyecto de país. Y si este señor no puede, se tiene que ir. ¿O cuánto vamos a esperar que nos siga engañando con que está haciendo gestión? La cosa no está para que nos siga diciendo. La gestión va por buen camino, pero los próximos dos meses ya se acaba de adelante. Eso nos ha dicho el último año. Y él llegó aquí diciendo que el, el próximo mes iba a resolver todo. Acuérdense. Y eso tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano. Porque eso, pues no se hace con las uñas. ¿Sale? Entonces, sí hay. Creo que la interdisciplina es un camino. Subámonos al... Cabalguemos en la interdisciplina. Gracias. Pues, muchísimas gracias. Este eh, un proceso de reflexión en muchos sentidos, no? En este proceso de cómo hacer ciencia desde otros este, enfoques y ya estoy considerando esta interdisciplinariedad, eh, formas de hacer academia, este estas esta, esta reflexión de la ...problemática del medio ambiente... ...y pues bueno, esta reflexión sobre... ...qué estamos haciendo como, como universidad. ¿no? Este, muchísimas gracias... ...doctor Rafael Monroy... ...un trabajo muy, muy, muy interesante... ...y pues bueno, me queda, no me queda más que entregarle su constancia... ...la Universidad Autónoma del Estado de Morelos... ...a través del Centro de Investigación Interdisciplinar... ...para el Desarrollo Universitario... otorga el presente reconocimiento... ...al doctor Rafael Monroy Ortiz... ...por su participación con la conferencia... Estrategias interdisciplinares para el estudio de contingencias urbanas, el caso de la huella de carbono y los oculantes urbanos. Muchísimas gracias, doctor.